¿A qué nos referimos cuando hablamos de la improvisación? No solo dentro del ámbito del humor, sino también dentro del ámbito del stand-up, que evidentemente también está vinculado al humor, pero con otras características. ¿Qué es lo que va a pasar con este festival internacional que ya se acerca, se realizará en uno de los espacios en el Auditorio de la UFA, una universidad muy céntrica y muy conocida porque está al frente de la Plaza Baroa, todo el mundo puede llegar hasta este espacio y de alguna manera también forma parte del circuito cultural que ya conocemos en la zona de Sopocachi, acá en la ciudad de La Paz. Llegan invitados internacionales, llegan formando parte de este evento organizado por Yungaro Santalla y su compañía y quiero dar las gracias y la bienvenida por estar acá junto a nosotros. Gracias, gracias, es un placer estar aquí. Eh, ucha, de tiempo que no nos veíamos ¿Dónde estabas? A ver, me decías, eh, acabo de llegar en Buenos Aires Ah, estás viviendo en Argentina En Argentina, sí ¿Te has sí. ido a Argentina? Sí, me, o sea, es que me ha da dado una pena <risa> irme Porque era como, bueno, ir paralizando de a poco algunas cosas, ralentizar Pero está bien, está bien de vez en cuando un cambio de aire Hay que ir y aprender la, la idea fue ir a aprender nuevas tecnologías, empezar a, a ver cómo hacen afuera algunas cosas uh -huh. y cómo nosotros hacemos muchas de las cosas que afuera se admiran también. Uh -huh. Porque hemos conocido dentro del circuito de, de actores eh, underground allá, uh -huh. gente que nos decía oye, el teatro boliviano es muy bueno. ¿Y qué te decían? ¿Teatro de los Andes? Entre esos, el Teatro de los Andes, lo conocen a Daniel González, lo conocen a David Tantalla, es decir, uh -huh. ellos siempre van... Es Solo que ese, la ciudad es tan grande. Claro. Eh, nosotros el circuito cultural es muy grande. Decidimos tratar de penetrar hasta el corazón. Entonces estamos viviendo justo en el centro para tratar de convocar actores, actrices que, mm. que quieran formar la compañía con sede. ¿En ¿En Buenos qué parte Aires? de Buenos Aires? Estamos justo, justo en Balvanera, más o menos que ah, pues uno de los sí. barrios, como decirla Pérez Velasco. Sí. Así es un lugar sí. así. Eh, Te estamos, pregunto porque ¿por está alejado de la zona de los bolivianos, ¿no? ¿Está? Sí, sí Es otro lugar Recuerdo vagamente porque hemos, est hemos estado en Buenos Aires en cobertura Cuando se realizó la última entrada De los ah. bolivianos allá Y llegamos hasta la zona de los bolivianos Donde de hecho claro. empezó la entrada originalmente sí, sí, sí. Y era muy interesante porque era como ir a otro Parecía otro, es, otro es, espacio es otro, otro, otro departamento ciudad, sí. para nosotros sí. Pero Para nosotros sería como La Paz, El Alto, Villacha, Villacha sería. Oruro sí, así, es, gigante. Sí, es gigante Pero aún así Sí, la presencia boliviana es enorme, así ha sido hermoso para nosotros mm. ir eh, por el trayecto del migrante, así hemos claro. conocido desde abajo cómo funciona, desde mm. buscar el alquiler, hacer <risa> mercado, porque es diferente cuando uno va de vacación o va claro. a hacer cursos. Pero qué lindo encontrarte tus mismas especies en Buenos sí, Aires, un sí, mercado sí, sí. muy parecido al de Bolivia con todo lo que tiene el de acá, con las caseras, nuestras caseras de pollera. Qué lindo encontrarte sí, sí, tu sí. sabor. Salir de la terminal sí. de buses, donde todos te hablan así, argento, y así de casero. De <risa> bueno? Sí, debe ser hermoso. Te pregunto, sí. lo de irte a Buenos Aires, porque la oleada está yendo en sentido contrario, ¿no? Sí, todo el mundo es, está regresando. Es difícil, es difícil. Eh, no, no soy de los que me meten así, a menos que me pidan en política, pero... Eh, se puso difícil allá la cosa, eh, mm. pero creo que el, nosotros, así, y no, no pretendo hablar a nombre de los bolivianos, pero de la gente que he conocido y la comunidad que he conocido, es, es lindo saber que nos conocen por trabajadores mm. eh, y eso hay que seguir haciéndolo prevalecer mm. eh, y dejar de, de explotarnos a nosotros mismos. Sí, como anécdota te puedo decir, mira, al día siguiente que hemos llegado una noticia así de bolivianos que estaban maltratando a otros bolivianos y, y me rompí un poco el corazón y decía, sabes qué? No, hay que no, hay que cambiar eso. Como no, sea está mal, sí, la violencia sí, venga sí, sí. de donde venga, pero creo que está menos mal no que sean bolivianos, problemas entre bolivianos, a que sean foráneos claro, maltratando a los nuestros, claro, conociendo sí, es, además es como, que los bolivianos mantienen... algo más positivo, por Sí, lo menos, sí conociendo positivo. que los bolivianos mantienen económicamente, eh, desde el ámbito de la agricultura, son, una zona muy importante son en Argentina. Allá. así es como... Mm. Eh, Buenos Aires es una ciudad como Nueva York, así está hecha de migrantes. Claro, y eso es claro. algo que uno debería estar consciente. Unos hijos, parte de barcos, parte son hijos de barcos, hijos de barcos, sí. Y nuestra idea de llegar fue esa, de llegar con el hashtag somos bolivianos, hashtag compañía Chuquiago, así presentes en Buenos Aires, y decir, ok, vamos a tener una compañía internacional en Bolivia, en Buenos Aires, y si todo sale bien a lo largo del tiempo, en otros países Poderlo también. Poderlo ampliar Qué bien. Cuéntame de este festival, ¿cómo lo están organizando? He visto por las pancartas que, que me has compartido, Ajá. que son muchísimas actividades, sí. no sé si son muchas actividades, o es que hay mucha letra en un recuadro sí, muy pequeño, sí. y no sé qué voy a leer, sí. pero, pero qué bien, qué bien que hay esa propuesta, cuéntanos. Es que, es que en 500 píxeles por 500 que te <ríe> da Facebook, <ríe> es difícil meter pero por ejemplo tenemos charlas, tenemos uh -huh. talleres y tenemos espectáculos, yeah. el festival internacional itinerante de teatro improvisado o de impro uh -huh. eh, trata acerca de cultivar un poco la impro en Sudamérica, el director del festival a nivel sudamericano es Gillo Geraldo, él es colombiano, ha trabajado por toda Sudamérica, es una especie de eh, CR7 del, del teatro improvisado, uh -huh. así. y nosotros dijimos, eh, Gillo, eh, te cuento que somos una compañía de teatro improvisado, ¿qué? <risa> Hay impro en Bolivia, no puedo creer, así de, y, pero vea. Ya, pues no había buscado en Facebook. Es que, es que <risas> la gente no sabe que hay muchas expresiones culturales sí. que tenemos, porque no es tan fácil. Es que difundir. ya preasume, Sí. ¿no? sí y ya sí, preasume sí. algo, entonces ya. Pues, y dijimos ya, eh, Gillo, hagamos esto, que pase el festival por Bolivia, y además de, del festival de tener, mira, van a ser cinco países, uh -huh. Colombia, Perú, Bolivia, España y Francia. Y aparte de eso, nosotros nos hemos encargado de gestionar charlas magistrales, que son totalmente gratuitas. Genial. Van a ser, esas son en, en el auditorio de la USFA. El miércoles, desde uh -huh. las 9 de la mañana, seis charlas a cargo de diferentes eh, artistas de todo el mundo, van a estar compartiendo sus secretos. De ahí, del jueves al sábado, del 22 al 24, tenemos en la mañana talleres, dos yeah. tipos de talleres. Y en la tarde, otros dos tipos de talleres diferentes. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque a veces, digamos que vives en Miraflores, entonces tenemos en el Teatro El Quirquincho un aula, yeah. un teatro nuevito que hay de, hay de la Plaza Uyuni a media cuadra. Uh -huh. Y si te queda lejos, te vas hasta Sopocachi, que es donde es nuestra sede en la Ecuador y Huachaya. entonces puedes llegar de cualquier parte, si vives en el alto, te bajas en el teleférico amarillo y ahí a una cuadra es nuestra Genial. sede, entonces... Eh, tratar de expandir un poco, darle oportunidad, porque a veces vives en Villa Fátima, lejos. Y claro, no, ay, y no sales da, un poquito tarde, da, la hora sí, boliviana sí, y todo sí, lo que sí, conocemos. Sí. Y en la noche, el jueves, viernes y sábado, tenemos funciones dobles. ¿Dónde van a ser las funciones? En el Teatro del Quirquincho. ¿Sabes dónde es? De la Plaza Uyuni, uh -huh. te vas subiendo por la Saavedra y la Casimiro Corrales. Cuando miras a la izquierda, hay unas graditas. Así todo el mundo alguna vez las ve Ya, veo, pero vas graditas. a poner cartel de todas maneras sí, para que sí, el público sí, sí. se es, ubique. Es bien tenía. clarito. El pasaje uh -huh. gemio entre Saavedra y Corrales es bien clarito. Ahí vamos a poner un banner enorme para que todo el mundo se ubique. Y si no... Eh, mándenos un mensaje de Facebook, ¿Sabe, ¿sabes qué? No me estoy ubicando, te mandamos un GPS. Te mandamos compartir a para que te la dirección, compartir la dirección vía redes sociales sería genial. Sí, Porque sí. Porque por Google Maps llegas a donde sea. Está todo en nuestro evento de Facebook, entonces uh -huh. si entras a Compañía Artística Chuquiago, ahí te va a aparecer todo el menú de opciones que van a haber para este festival, desde las charlas, los talleres y los espectáculos. Genial, los talleres van a tener costo. Sí, los talleres tienen costo, pero las charlas son gratuitas uh -huh. y los espectáculos, por política que tenemos dentro de la compañía, son de ingreso libre, pero salida consciente. Ya, yeah, ok, Eso aporte es para, voluntario. Para, ah, como a la gorra, el aporte voluntario, para democratizar un poco el acceso, uh -huh. porque a veces... No sé, quieres ir a ver teatro y, claro. y, y, digamos, ese día no tenías, has pagado la factura y, y nada. Ven igual. No, y también para sí. un poco apoyar al, al evento como tal y a los que están llegando claro. desde otros lugares que están claro. seguramente apostando por presentarse acá en Bolivia, presentarse a un público claro. distinto y están poniendo de su bolsillo en muchos sí, casos. Sí, ¿no? No, no, no se trata de que sea gratis. Uh -huh. Así, no, nadie está de acuerdo en que el trabajo sea gratuito. Uh -huh. Es diferente darle oportunidad al que menos tiene. Uh -huh. Entonces... Si tienes una familia de ocho, pero solo te alcanza para cuatro, igual, vengan los ocho. <risa> qué Nosotros bien, qué pagamos bien. lo demás. ¿no? El objetivo no es que estén ahí. Cuéntame, eh, Yungaro, cuando hablamos de teatro improvisado, ¿nos referimos solamente al, al, al teatro que tiene que ver con humor? ¿Nos referimos solamente uh -huh, al uh -huh. espacio del stand-up? ¿Cuáles son los límites los o, o las aperturas uh -huh. que tiene la improvisación? Eh, en el festival se va a tratar de diferenciar un poco uh -huh. conceptualmente eso, porque el stand-up es un tipo de comedia, uh -huh. pero no necesariamente hecha por actores. Es decir, yeah. es, es una técnica que es muy difundida a nivel mundial, además justamente por su facilidad. Es decir, es, es una técnica que cuando eres bueno es difícil, pero para mm. empezar está muy bien. En la impro pasa lo mismo, pero la impro es teatro. Para ser improvisador tienes que ser actor. Mm. No, no puedes okay. no ser actor porque yeah. hay técnicas especiales que te permiten improvisar, pero todo el resto... Tienes que ser actor, tienes que conocer cómo son los planos en el escenario, tienes que conocer qué es una bambalina, qué es un prosenio, uh -huh. tienes que conocer, porque si no, eh, entras a un mundo de, eh, donde no puedes crear. Entonces no puedes la libertad una no, viene sola, no, no viene por las técnicas, viene dado por el tema. Porque cuando escuchamos ah. improvisación, lo primero que nos viene a la mente es una persona hablando durante media ya. hora cualquier cosa para sí. sostener algo. Y no sí, sabes sí, sí. inclusive si está conjugando bien número ya. y persona en su oración. Es decir, sí, sí, sí. eso es lo que nos viene, nos viene a la mente. Es, eso, eso, eso por improvisar, como cuando dicen, no hay estos improvisados. Uh -huh. Sí, es uno de los significados. En, en cuanto a teatro, es prácticamente igual que el teatro convencional, el teatro de guión. Solo que en el de guión, tú te aprendes el guión y haces la obra. En el teatro improvisado, tú creas el guión mientras haces la obra. Entonces, la, lo, que, lo que estudias, lo que entrenas, te permite crear en el momento. Sí. Eh, se le llama también dramaturgia espontánea, porque mm. la, va surgiendo. Y lo lindo de la impro, a diferencia de, de algo guionizado, es que tienes la libertad de ser director, actor... <risa> Y además, eh, el personaje... El, el guionista mismo, al mismo el tiempo. El guionista, ¿no? todo, claro. todo junto. Claro, pero te exige mucho más trabajo. Sí, no, sí, sí. No sí. es más fácil como uno no. automáticamente crea, bueno, como no tengo guión, pues puedo decir y hacer lo que me Cualquier venga cosa, porque, no, bueno, estoy improvisando, ¿no? ¿no? no porque sí. en una escena tú estás creando algo, imagínate que ahorita creamos una escena y me, me empiezas a riñir y yo agarro y me riñes porque acabo de desordenar tus libros. Yo te digo, ¿pero cuáles libros? Acabo de... De, de, de rechazar tu propuesta mm. así tú me estás me estás regalando algo te doy un pie y tú me sales por otro lado ¿Qué? y te olvides de claro que. así claro. eso es, es, es algo tan mm. sutil pero claro. que es crítico en una e imagino que el trabajo inclusive en conjunto es más difícil sí, porque sí, cómo sí, sí. lograr una sinergia en la que el otro también te entienda eso tiene que haber mucha química de equipo. Mm. Eh, de lo que hemos aprendido a lo largo de los años, de los siete años de trabajo de la compañía y del proyecto chuqueado desde 2010, mm -hmm. ha sido, tenemos que ser compañía. Porque puedo yo ser actor y hacerme famoso y venga y pase, pero no. así Si quieres realmente crear una dramaturgia, crear un, una obra que pueda mm. conmover al público, tiene que haber química de equipo. Claro. me tengo que llevar tan bien contigo, porque mm. en escena... Eh, van a empezar Depende. a estar en juego va las emociones. Va a depender emociones. de la tuya también. Claro, claro, entonces, si yo niego una propuesta, toda la escena se cae mm. y, y pierde la mística. Así, el público estaba viendo a dos espadachines luchando y de pronto... Ah, es el Santa, santalla que está vestido de <risa> pirata. Así es como... O hay uno que deja de ser espadachín y se convierte y, en, claro, en, en pirata. Claro, sí, cualquier cosa. Se va. Claro, ahí estamos hablando de varios temas, línea dramática, tiene que ver con con, el, con, con la, la energía que se cree sí. en escena, tiene que ver con cómo el público responde, porque sí, imagino sí, sí. que eso también bueno, en algún caso el stand-up también lo utiliza, ¿no? El cómo sí. ir testeando al público hasta cuándo se ríe. Yo le preguntaba en algún caso a Javicho, le decía, cómo sabes que el público se está divirtiendo? Y Javicho me decía, yeah. por el volumen de la risa. Y yo, pero yeah. no puede ser que en ese momento estés atento al volumen de las sí, risa. me dice, que tengo desdoblado. que estar. Claro, es otra parte de ti que se desdobla y es el que como que va testeando lo que sí, pasa. además lo, mm. cu lo cuentas desde, bueno, nosotros manejamos una técnica que, que le llamamos por capas. Uh -huh. Entonces, yo, yo soy yo, mi, mi yo persona. Eh, mi yo con mis defectos, con mi trabajo, con las cosas que hago. Está mi yo actor, que es el que va a ensayar, el que va a trabajar. Y está el personaje. Así es, el personaje nunca conoce a mi yo, porque él vive dentro de esa esfera de la, de la ficción. Cuando yo, me inter, yo interfiero, porque hay una escena, por ejemplo, de dos transvestis que están discutiendo acerca del alquiler de la casa. Mi yo, si yo me, me, me pongo incómodo por hablar de temas de travestismo, así es como en realidad estoy afectando la dramaturgia. Mm. Y va a empezar a, a ser extraño. El personaje no va a saber qué le pasa. Claro. E y el público no va a saber qué es lo que está pasando. Y es solamente mis propios prejuicios. Entonces, mm. ahí viene una cuestión de entender cómo yo estoy ahí. También el público. El público reacciona... Y el personaje se afecta por el público, se rompe un poquito la cuarta pared, como le llaman. Digamos, claro, y al clase, mismo tiempo de bebe de, de su propia reacción, porque sí, ni sí, todos sí. los públicos son iguales, ni es lo mismo actuar en Buenos Aires que en la, Paz, en la Paz, que en La Paz, que en Cochabamba. Es decir, todo tiene como que sus propias características. Sí, ¿no? son Genial. Para las personas de Jungaro que quieran conocer más detalles o que quieran formar parte de algunos de estos circuitos y que bueno ya tienen como que cierta experiencia o creen que ya la tienen o quieren aprender uh -huh. más allá de las clases y los talleres ¿cómo pueden enlazarse con este circuito de improvisación, de teatro de improvisación? Mira, eh, es, eh, el principio principio, si una persona está interesada en entrar al mundo de la improvisación, es buscar una buena escuela uh -huh. eh, en el caso, por ejemplo eh, de Argentina tú tienes a Gonzalo Rodolico que es un monstruo, es enorme, él es un, un calor humano gigante y tiene su escuela, tiene su propio teatrito chico, digamos. Nosotros acá en Bolivia también damos clases personalizadas para yeah. colegios, para empresas, instituciones, para poder ir difundiendo. Pero en Bolivia la impro con nosotros tiene apenas 8 mm. años, 7, 10 años pone. Claro. Eh, en el resto del mundo tiene más de 30, y en Estados Unidos y en Europa tiene 70 años la gente. De ¿no? Es decir, de si nosotros todavía estamos creciendo de a poquito. Claro, pero, pero paso, si, paso. si necesita alguien o, o, o de pronto le surge la curiosidad, es, es bien fácil. Mándenos un mensaje de Facebook, eh, no sé si estás en Perú te contactamos con gente de Perú, Calapata Teatro, que son de los que van a venir van acá. Estar acá. Si uh -huh. estás en Colombia, te contactamos con Gillo, él siempre está dispuesto a, a favorecer a los grupos emergentes. Si estás en diferentes países, lo bueno es que nos hemos podido contactar con un montón de gente. Uh -huh. Si no es a través de nosotros, o pon el hashtag Impro, hashtag Impro, y te van un montón de cosas espectaculares. Así, YouTube Genial. se ha vuelto una plataforma increíble, uh -huh. y creo que es de la curiosidad. Y este tipo de festivales justamente es para que la gente que ya es profesional y de pronto dice, bueno, no, yo ya soy un actor formado, vale la pena actualizarse un poco o conocer, ver y comparar y ver uh, por ahí algo hago que podría mejorar mm. o por ahí algo hacen ellos que... Mm, a, a mí me interesa. Claro, Entonces, importante ver, es importante ver las técnicas es que usan los Ajá. otros. Genial. Gracias, Jungaro, por haberte venido. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias ojalá y no estés mucho tiempo en, en Buenos Aires, más que el que sí. estés acá en La Paz. Y que, bueno, puedas también compartir todo lo que aprendas, tus experiencias y sí. esa linda manera de convivir también con lo boliviano fuera de Bolivia. Sí, me he prometido a mí mismo así volver y trabajar. Y todo esto lo hago para siempre volver a mi patria y decir, es que hay tanto que hacer. Alguito más te Todos doy. tenemos que hacerlo. Genial, muy bien. Es. Te gracias. agradezco. De verdad, a ti. Toda la información, recuerde usted que la puede tener a través de la, de la red social de Facebook, durante a través de la página de Facebook, pero luego puede volver a ver esta entrevista porque una vez termina el programa ya se encuentra disponible en redes sociales para que pueda escuchar los detalles, cuándo serán los talleres. La cartelera también está publicada en redes sociales, qué va a haber cada día y donde usted puede enterarse de un poco más en relación con las técnicas de lo que se, se le llama, se le denomina teatro de improvisación, que no tiene nada que ver con una persona sin guión frente a un micrófono. Nada que ver con eso otra cosa de lo que hablamos. Hacemos una pausa y a la vuelta con más. No se nos vaya.